Hola, en este tutorial vamos a ver cómo se hace un diseño estructural en VHDL. La razón para hacer un diseño estructural es que puede ser que estamos haciendo un diseño y, por ejemplo, empezamos a hacer un convertidor de 7 segmentos, luego añadimos una máquina de estados, añadimos un contador, añadimos unos procesos para el interfaz con el teclado y unos procesos para el interfaz con la VGA, un videojuego, lo que sea, se nos hace el diseño muy grande y la arquitectura se hace un poco inmanejable. Entonces la manera de hacerlo es definir unos bloques en los que cada definimos distintas arquitecturas y entidades que son jerárquicas y que se va haciendo un diseño, digamos, eh, por bloques en vez de hacer todo uno de golpe. Esto, con esto conseguimos organizar el diseño, poder dividir el diseño en partes más fáciles de abordar e incluso separar el diseño entre varias personas, reutilizar y compartir módulos, usar varias copias de un mismo módulo en el diseño y probar distintas alternativas. Y además casi siempre, una vez que has hecho un diseño que funciona, pues te da más seguridad para probarlo, utilizarlo en otro diseño sin tener que copiar y pegar. Bueno. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a hacer un sumador. El sumador de un bit es como se muestra aquí, pero en verdad nosotros queremos hacer un sumador de un bit con acarreo. Entonces, esta sería la tabla de verdad y el diseño del sumador de un bit con acarreo. Hay distintas otras implementaciones. Esta es una de ellas y es la que vamos a utilizar. Si lo hacemos esto en VHDL, nos quedaría algo así, en el que tenemos nuestros puertos de entrada, el acarreo de entrada y la suma y el acarreo de salida. Estas son las puertas que están implementadas aquí. Y al final nos quedaría un diseño más o menos así. Con sus puertos de entrada y salida. Y dentro de aquella la arquitectura que hemos definido. Si queremos hacer un sumador de 2 bits. Pues conectamos el acarreo de salida del primer sumador. A la acarreo de entrada del segundo sumador. Para hacer esto en UHDL. Simplemente copiamos y pegamos nuestro primer sumador. Ponemos ahora los puertos y no son de un bit, sino son de dos bits y por lo tanto, tanto tenemos que poner sus bits correspondientes en cada uno de los sumadores en este sería el bit 0 y en este sería el bit 1 nuestro diseño nos quedaría algo así bien, si queremos hacer el diseño estructural lo que vamos a hacer es que en vez de copiar y pegar el diseño de puertas definimos nuestro componente que tiene aquí su entidad y su arquitectura como ya hemos, hemos visto y vamos a implementar este mismo componente de nuevo usando el, la misma arquitectura y entidad que hemos definido antes y estos dos los conectamos entre sí y los integramos dentro de una arquitectura estructural en la que se hacen las conexiones de las señales que aquí vemos esto ahora lo veremos se hace con un diseño estructural en el que van sus, los componentes eh, y las conexiones especificadas. Vamos a ver cómo sería. Este de aquí es nuestro diseño UHDL del sumador de 2 bits y vamos a explicarlo en detalle. Aquí tenemos el esquemático, el esquema de, de este diseño. Primero empezamos por la entidad que la vamos a llamar un sumador de 2 bits estructural y, y esta entidad tiene sus puertos de entrada que son eh, los sumandos A y B de 2 bits el acarreo de entrada, el resultado de la suma y el acarreo de salida. Luego tenemos la arquitectura estructural, normalmente se llama así para indicar que estamos haciendo un diseño estructural basado en jerarquía con componentes y luego tenemos aquí la declaración de las señales que son las señales que vamos a utilizar en este diseño estructural. Luego tenemos los componentes, la declaración de los componentes que vamos a utilizar. Este no es el componente utilizado en sí, sino esto es como un aviso que dice voy a utilizar este componente este componente ya lo hemos definido anteriormente en nuestro proyecto está aquí nuestra entidad del sumador completo y su arquitectura que ya hemos visto eso está ya debe estar en nuestro proyecto vale ahora pasamos a la al, después del begin a la implementación de este circuito tenemos primero esta implementación del primer componente vemos aquí que como un componente se puede implementar varias veces, pues le ponemos el nombre de la implementación. En este caso le he llamado S0 para indicar que es el sumador del bit 0. Y este de aquí es el nombre del componente. Este nombre se tiene que corresponder con la declaración de componente y se tiene que corresponder con la entidad que ya tengo en mi proyecto. Estos tres nombres tienen que ser los mismos. Muy bien, aquí vemos la implementación de este componente el S0 fulader muy bien ahora tenemos que definir las conexiones de mi componente interno estas de aquí con las de mi diseño estructural qué está conectado con qué, yo puedo conectar las, estas señales como yo quiera y aquí es donde lo defino bueno como yo quiera teniendo las limitaciones de, del diseño eh, electrónico claro aquí por ejemplo esta conexión que yo hago entre A interna y A externa es la que muestro aquí. Vemos que en verde he marcado las conexiones internas de mi componente. Este puerto A, que es de un solo bit, se conecta con el bit 0 de mi puerto A de mi diseño estructural. Es importante, estas aunque tengan el mismo nombre, Da igual y no tienen que tener el mismo nombre necesariamente. Aquí las he llamado igual. Sin embargo, son señales distintas porque A es de un solo bit. Y A de aquí, en, el, en mi diseño estructural, tiene dos bits. Y tengo que ponerle el bit que yo quiero conectar aquí. Está claro que no puedo conectar este A interno con una con este A externo porque son, tienen un número de bits distinto. Así, que, pues, así pues, especifico el bit en el que estoy. El que quiero conectar. Ahora... Hago lo mismo con las siguientes, el bit, eh, digamos el puerto interno B de mi componente lo conecto con el puerto externo B de mi, de mi diseño estructural con su bit 0. Hago lo mismo con el acarreo de entrada el acarreo de entrada de mi componente lo conecto con el acarreo de entrada de mi diseño estructural aquí sí que son de un solo bit los dos, la salida la salida de, de mi sumador 0, la conecto con el bit 0 de mi sumador estructural y por último el acarreo de salida de mi sumador 0, lo conecto con una señal porque esta señal se va a conectar al siguiente sumador. Aquí es donde eh, entra en juego esta señal que he declarado, que como no sale a ningún puerto es una señal interna y la tengo que declarar en mi arquitectura. Bien, sigo al siguiente componente que es el s 1, este nombre, tiene que ser distinto a este, lo que sí coincide es el nombre del componente, tiene que ser, el, en este caso es el mismo si pusiese otro componente, tenía que declararlo aquí y ponerlo en mi proyecto, digamos, aquí estas dos implementaciones del componente usan el mismo componente y ahora vamos a hacer lo mismo que antes, conectar los puertos internos de mi componente con los señales y puertos de mi diseño estructural. Ahora conecto mi puerto A del componente con el bit 1 de mi puerto A del diseño estructural. Hago lo mismo con el puerto B. Aquí viene la, el detalle que hablamos antes, que el de acarreo de entrada de mi segundo sumador se tiene que conectar al acarreo de salida de mi primer sumador. Y por lo tanto, tengo que hacer esta conexión. Aquí podemos ver que el acarreo, la señal esta de acarreo la conecto con el acarreo de salida del sumador 0 y va hacia el acarreo de entrada del sumador 1. Por lo tanto, esta y esta señal tienen que ser la misma. Aquí hay que tener cuidado pues porque no puedes conectar, eh, por ejemplo, dos puertos de salida de componentes entre sí. Esto es un puerto de salida, lo vemos aquí. Y va a este puerto de entrada que es el, el CI. Así por lo tanto, esta conexión está bien hecha. Esta podría ir a otro puerto de entrada, pero nunca a un puerto de salida, a otro puerto de salida, porque habría un conflicto entre las señales. Muy bien, aquí vemos la conexión de salida hacia la entrada del acarreo del segundo sumador. Seguimos haciendo lo mismo. La salida de mi sumador de mi componente se conecta al bit 1 del el puerto de salida de la suma y el acarreo de salida se conecta con el acarreo de salida total ya tenemos todo nuestro diseño digamos todas estas conexiones que hemos visto hasta ahora las tenemos conectadas así pues esto ya funcionaría si quisiésemos hacer un, un sumador de 3 bits haríamos lo mismo solo que añadiendo una implementación más de, de este sumador sencillo eh, y, y lo conectaríamos pues, de manera similar Podemos hacer así, pues a cuantos sumadores queramos. Si queremos hacer un cuarto sumador, un cuarto bit, pues tendríamos este sumador de 4 bits. Por último, el diseño estructural se puede seguir anidando entre distintos diseños. Por ejemplo, si yo ahora quisiese hacer una unidad aritmético lógica y meter este sumador dentro de esta unidad aritmético lógica, podría hacerlo. Aquí vemos la unidad aritmético lógica en la que tiene un sumador, un restador, una operación de complemento 2 y una complementa uno y un multiplexor, por ejemplo, esto es un ejemplo sencillito, podríamos hacer un diseño estructural de esto, en el que cada uno de estos componentes internos se van definiendo a, a su vez mediante diseños estructurales, como tenemos aquí. Y podríamos ir más, más allá, esta ALU, esta unidad aritmético lógica, podría ser parte de una CPU en la que tenemos distintos componentes, y esta la integramos de manera estructural, y a su vez esta CPU podría ser parte de un microcontrolador en el que hemos hecho cada uno de estos bloques de manera similar a los anteriores. Real, muchas gracias por escuchar y un saludo.